¿Cómo estás? Cardel Gerardo, Charlie, Francuti. bienvenidos a la interacción de Twitch. Ya saben que este es el saludo para YouTube y Twitch. Este, Nos tocan los Seahawks, ando un poco enfermillo, ¿no? Ando con, medio agripadito. Ya estoy mejor, andaba más mal. Con cap 7. Dice, saludos, saludos Alex, ¿cómo estás? Pues vamos a darle su tiro de gracia a los Seahawks, ¿no? Como ven, vamos a acabarlos de rematar. Miren, aquí también llevan récord peor que en la vida real, 1-10... Vamos a darle ya su tiro de gracia al señor Pete Carroll. Vamos a aventarnos. Ah, no, no, no. Ahí no es. Ahí no es. Gerardo-7890. Dice. Seattle tiene en el juego un récord parecido al de la vida real. Es correcto. Frankuti 911. Dice no los pone de nervios ver como Shanehan plantea las ofensivas al principio como si tuviera a Aaron Ryers en lugar de simplemente correr a mí me empezó Charlie a poner más, más que nervioso me empezó a poner eso. de malas carnal aquí emocionados contra las gallinas acuáticas, <ríe> eso vamos a rifarnos contra las los cheat -hawks. los cheat -hawks. Emma Prime is now hosting my stream with one, ah bien todos gracias Emma Prime y 4, 3, sigan, 61, 25, sigan, al, 80. sigan al Emma Prime antes del medio tiempo, mete a tres lance... ...y manda un pase para George Kittle. ¡Órale! 64, 64, 74, 74, Te voy a decir el 66. ¿Tú crees que Wilson <ríe> se vaya cuando acabe la temporada? Muy seguramente se vuelve agente libre, creo... ...y él ya no quiere estar en Seattle y lo ...como están pasando las cosas... ...más... ...y yo creo que ya se va Pit Carroll... ...desde que falleció... ...¿cómo se llamaba este? ¿Allen? ...el dueño de los Seahawks o gerente... Entonces, Paul Allen creo que sí era dueño junto con Bill Gates. Le dieron mucho poder a, a Carol, les estaban comentando y Carol ha hecho malas cosas. Entonces, a ver, Carol y Wilson seguramente va a pedir su cambio. Ya en los hijos ya no hay mucho y se les viene la noche. Va que va a 66. Y ahorita, 4, en el 4, medio tiempo, portamento a Lance. 80. Dice. Goniners. Goniners. 71. Dice. Creo que todavía tiene un año Wilson. Sí, seguramente, pero ya no creo que se le deba mucha lana en Frankfurt este último año. 911. Y no va a faltar el equipo que levante la mano Dice, por él. Sí, si por favor, ya se les debe acabar el sueño en el que vivieron con un QV así. La verdad es que todo gracias a Wilson. Este equipo ya no tiene nada más que a Russell Wilson. Y pues es hora de ponerles el último clavo al ataúd. Lo vamos a hacer aquí. Y va a pasar el domingo. Nos quitaron el prime time, ¿no? Pero no importa. Seis 361 Así y como prime 4, time. 3, 61, 25, 80. Dice. Jimmy se irá del equipo cuando acabe la temporada. Pues es una pos posibilidad. Bajo 17. Muy, muy, muy Dice, latente. ¿Qué onda Pablo Damus? ¿Qué onda Alan? ¿Cómo estás, Alex carnal? Bienvenido. Dice. Si fue lo que comentaron en el juego del lunes, la deuda que tendría si Hawks. Y. Pues no, no, Dice. Enfrentaremos a Adrian Peterson, jajajaja. Ja, ja, ja. Yo no creo, porque siempre que llegan tienen que esperarse 90. una semana para jugar. Dice. Yo opino que tienes que rotar entre Lance y Garoppolo También dar mucho reversible, yo creo que así podríamos traer como mensos a los pájaros marinos. No sabes qué quieren, les, les quiero jugar como los Dice, jugó Washington. ¿Qué pasó Pablo a pegarle hasta con la cubeta a los Seahawks. A Nogues, bienvenidos y vamos a darles ahorita, a ponerles el último cl clavo en su ataúd. Esto los acabamos de matar um, Yo voy a jugarle como hemos jugado Y como le jugó Washington Voy a correrles mucho Imagínate que Jimmy le caiga a No creo que el arme ahí A Jimmy G lo veo más como para unos Santos Como para unos, eh, no sé Denver, algo así Russell Wilson, A Russell Wilson sí se lo van a pelear Varios, eh, varios buenos equipos Que les está haciendo falta un coreback. Es más, entre ellos a lo mejor hasta los Santos También podrían ir por Russell Wilson pero creo que andan en números rojos, no sé, el próximo año va a haber mucho Va a haber mucho dinero en el Salary Cap y pueden haber movimientos así de locos. Así que yo creo que estamos viendo los últimos juegos de Russell Frank Wilson Vistiendo el uniforme de los hijos. Dice: Lo mejor sería conservar a Jimmy la siguiente temporada, pero él no se va a quedar como suplente y todo parece indicar que será Alin con lance. Es lo más seguro, 90 Dice: Si mandas pase, tira pases pantalla y al flato a Kyle. ¿Y? alex Me gusta mucho Cap jugar 7. eso. Dice, se le vio a Wilson muy mal en su juego y lo más seguro es que se quede porque en el draft siguiente no hay buenos quarterbacks Alans-bajo 17 Dice, ojalá los Niners abusen de los Seahawks como los Bengals aficionados de XDXD No, me madrugó Dice, crees que el mayor pecado de Jimmy es que sea de vidrio Ese es su gran problema de Jimmy G Ojalá los nervios salgamos de los hijos. Ojalá que les demos un, la arrastrada de su vida para ya despacharlos. Wilson se ve mal, pero no tiene línea ofensiva, amigo. Mira, me, me madrugaron aquí con Metcalf y eso no puede pasar. Ay, ah, tengo que hacer sustituciones porque no vamos a tener varios jugadores, ¿eh? Ahí les encargo, ahí les encargo. <risa> Gerardo Blon bajo 78-90, dice, ya viste que no juega Free Warner y que fue, que madrugaron. Sí, me madrugaron, pero si sí no juega Free Warner, además voy a hacer los cambios y una 4, vez. 64 25 80 dice, ese pase de Seattle. Me madrugó y, y tienden Rudy a y tienden hacer mucho esto, eso estos señores. Dice, la siguiente temporada los equipos se van a matar por Wilson y Ryers no hay QB buenos en colegial. Hasta Jimmy se va a cotizar. Sí, es muy seguro. Es que, mira, y si Jimmy sigue jugando así como ahorita ha estado jugando, porque la neta es que ha estado jugando bien, este... no, pues ya. Este... Seguramente va a haber quien levante la mano por Jimmy Garoppolo, no sé, Sí, sigue bueno, sí, porque está Dice, siendo muy consistente. ¿Qué tanto crees que afecte que no esté de Evo? Mucho, eh, se, ha vuelto, y se 4, ha vuelto el eje del ataque uno, de, 25, 80. de los Niners. Dice, oye me mandas un saludo, me llamo Oscar. Saludos Oscar, ¿cómo estás amigo? Bienvenido, Bruno Alba, ¿qué tanto crees que afecte que no esté de Evo? Pues nos va a afectar, como no Alas tienen una idea. 17. Dice... ¿Cuántas pajas se tiran los haters cuando Jimmy G falla un pase? XD Gerardo sí, una, Dion Bajo, una 88, de Dice Deberías meter de titular al flamante Hallenherd porque para mí es el mejor jajaj <risa> Ya déjenme en paz con eso <risa> No, así cuando empezó a fallar Jimmy G las redes sociales se atascaron de, de hate y así todos a eso, a eso se meten a ver los juegos, vamos a ver cómo la calabacía Jimmy y ya cuando empezó a jugar bien todos y se 4, desaparecieron Todos se fueron Está cañón, amigo, pero Lo podemos intentar Lo que quiero es ganar Ya después vemos <risa> Imagínate que me ganan los hijos no, Eso no lo voy a permitir Jamás, y ya me madrugaron Así que ahorita tengo que jugar concentrado Alans-bajo 17 Dice ¿Qué pasaría si Jimmy G se va a Denver Y que en un futuro lo enfrentamos en Super Bowl Y nos gana jajaja Sería genial ¿no? 71. Dice. Sé que la neta que todavía falta mucho, pero yo todavía dejaba a Jimmy la siguiente temporada. Ahí está el primer Francis, pase, mande. 911. Dice. Les gustarían las vaqueritas en Playoffs. Ah, Estaría chido reventarlos. Dice. ¿Podrías mandar un saludo al equipo Toritos Texcoco? Saludos a los Toritos de Texcoco, fútbol americano. Sí, como no, saludos carnales. Saludos a ese equipo allá en Texcoco, en Textex. Tex. Yo, yo conocí al Textex. Tex. 664, 361, 2580. Dice: ¿Quiénes son tus jugadores favoritos del equipo? Actualmente, Ay, no. Este dice que bueno que hay me está callando la boca o que lo siga Ayuk así ello que está jugando muy chido hay que decirlo mis jugadores favoritos actualmente son fred Warner vivo uh, samuel obviamente um, nick bosa ahora uh, um, y Kyle Yushik. creo que esos cuatro son mis. Son mis forever. Seis sesenta y cuatro, tres sesenta y uno, veinticinco ochenta. Dice. Sí. A Nogues 28 veintiocho. Dice. ¡No! Oh. Pablo es la oportunidad de cobrárselas a las pajarracos marinos de Seattle. Charlie Padilla, 70. Es correcto. Dice. Si viste que Williams le habían diagnosticado cáncer. Sí, en la cabeza. Tuvo cáncer en, el, en la 911. cabeza y, y resultó bien. Dice. alineándose mal, jajaja. Ja, ja. Atrás del tacle. Del guardia que diga Eso no Es muy calabaza bajo 17. Dice He visto algunos partidos de los Seahawks La clave es tener series ofensivas largas Es correcto Hay que, hay que tener afuera a Russell Wilson Porque casi le sacan el juego a Washington ¿eh? Con todo y todo Wilson es un mago la neta Pero si Jimmy Garoppolo hubiera hecho lo que hizo Cousins No les cuento, no se lo hubiera acabado Balance guión bajo 17 Dice. Y son muy malos en pases pantallas. No, es que no tiene línea, amigo. Creo que ese es el gran problema. La línea ofensiva de los hijos que es mala, malita, malona. 6.64, 3.61, 25.80. Dice. Ya quiero que sea domingo. Frank 980. Yo también ya quiero ver a los Niners. Dice. Yo creí que era una jugada de engaño con Snap al RB. Alan-17. Parecía. Dice. Ojalá vos accedes a un festín. Y está Nick Bozax. Pase a la orilla con Kittel a ver si funciona. De hecho, en el Madden móvil casi siempre funcionan los pases así. Por eso creo que ese Madden es muy irreal. A, a, a, lo, a, los Madden tienen un montón de fallas. <tose> ja, Pero con todo y eso nos derrotaron en el primer juego. Es correcto. Por eso no nos podemos confiar, carnalillos. Eso es lo que yo les digo. O sea, los Seahawks vienen heridos. Bruno Alba. Y un animal herido es más peligroso. Qué amable que pongas atención a todos los comentarios. Eres una persona muy agradable. Muchas gracias, amigo. Intento hacerlo. Ah, intento hacerlo, intento contestarle a todos toman el tiempo de andar aquí o en, o en el canal de escribir Procuro contestarle a todos Porque es mi manera de agradecer es el tiempo que, que se dan para andar aquí en Canal 49 En todas sus plataformas Padilla 71 Dice Ya vi porque a la gente le gusta ganar Se siente bonito 664 y 4.3.61 sí Dice ¿Te acuerdas cuando N. estaba en los 49o S. Frank sí, sí, me 911 Dice. El la. primer juego fue un regalo absoluto. Y además se lesionó Alan Polo. Alans-17. Dice. <risa> Hoy en Twitter dije los hijos que tienen récord de 1 a 4 en la conferencia y esa victoria es contra SFXD que vergüenza. Es que debo de decirles que de los últimos 16 juegos dice Oye Pablo, cuál es la estatura normal en el fútbol americano Para saber cuánto me falta para esa estatura Hola, amigos, pues. Mira, creo que el más, los más chaparritos este Los más chaparritos miden como unos 70 Y cacho Pero yo creo que el promedio el promedio, yo creo que es de 1.85 a 2 metros, más o menos, dependiendo las posiciones, dependiendo, este, todas esas cosas, ¿no? O sea, hay corredores como West Welker, ¿no? O este, Amedola, que medían 1.80 y tantos, y estaba Megatron, que medía 2 metros, o Owens, ¿no? Los dineros para 111 sí son, son y tienen que ser gigantes. Los jugadores de 1.80 se ven muy chicos en el campo. Sí, la verdad que sí. 800 parecen enanitos y son unas madresotas, pero pues. Alan bajo 17. Dice. Kyler Murray mide 1,79 XD. Y se ve bien enanito. Dice. No ha llegado el perro. No ha llegado el perro y, y, y me andaba comentando hace rato que, que le partiera su cordaría. Dice. Ahora le no me falta mucho porque ya mido 1.76. 64 3.61 2580. De la barra. Dice. Oye amigo, me encantó la canción de los Niners para cuando otra. Para la otra temporada, carnal. Para la otra temporada me rifo otra, este... <risas> Frankuti 911. Otra cancioncilla. Dice... Fred Warner va a jugar. O ya está descartado. No, ya está descartado. De una a dos semanas. Fred Warner fuera. De una a dos semanas. Igual que Divo Samuel. El que a lo mejor... Leí que sí juegas Greenlow. Nos va a hacer un parote ahí porque... Porque hacer salsa gir está jugando muy bien. Si Trip Greenlow puede jugar, estaría chido. Si no, vamos a estar con Flanning Falls y Marcel Harris y eso nos va a debilitar mucho la la la la la ofensiva, perdón. Gerardo guión bajo 78 90 La defensa, perdón. Dice. Se acabó. Y tengo 13 años, soy demasiado alto, de hecho yo era liniero defensivo. Pues es que si sí tienes el tamaño, hermano. Digo, no sé cuánto peces pero con esa estatura, hasta de coreback. De safety, de algo así. Tienes la estatura para tus 13 años, estás cañón. Ya quisiera uno. <ríe> Está como no, sí corre. Dice. ¿Cómo le haces para grabar los podcasts sin cortes? Anogues 28. Pues me aviento Dice. todo a mi, mi, mi chorro. Le anda peor que los huraflanes de la FES Aragón. Charly Padilla 71. Dice. Este juego se va a comprobar si no tenemos debut dependencia. Frankuti 900. Esperemos, esperemos que no. Dice. Que, eh, que vamos a hacer sin The Evo y Warner Sin el mejor jugador ofensivo y el mejor defensivo Eso es lo que va a ser complicado Y eso lo, lo va a, a explotar 80? Seattle, estoy seguro Dice Ya quiero ver a nuestros Niners en un Super Bowl ganado 49 a 0 Gerardo-78-90 Dice El peso sí lo tengo para Liniero pero rapidez para otra posición pues como que no la armo bueno, nah, pero tienes 13 años, todavía le puedes trabajar mucho y Puedes llegar a estar cañón, amigo Yo digo Digo, si te gusta porque jugar de liñero está chido también ¡No, no, no! ¡No, puede ser! George Hill, el primer pase que le lanzo y fomblea ¿Pueden creer eso? O sea, la máquina me está jugando mal Vamos a ver si sí fue o no fue a ver, ah, ay no sé La reto, no la reto, ¿no? La reto que algo... 71. Dice Siento que el sistema de Shanehan No concuerda con Lance Puede ser que no amigo Pero yo estaba viendo Algunas jugadas tipo Como Buglet que hace con Que hace con Este Divo y yo me imaginaba oh, y, si no se, y, si no la, y si no se la dejara Ja, lo mismo me pasó a mi ayer en mi simulación Ah, la van a revisar, bien Dice Tienen que volver a utilizar Lance con la ausencia de Devo. Pues que lo metan de corredor Gerardo <risa> al, al fin que ahorita pues, necesitamos uno Dice Ahora que me acuerdo tú contaste que eras chaparrito y rapísimo Te dije que tienes que tirar pase a la esquina con Kittel 660 y 4 Ya le tiré uno y lo fumbleó. No fue a la esquina pero Dice Retala. Ya, mira, ya me la regresaron Sí, pues, ¿qué pasó? Ya había puesto la rodilla abajo ¡Ah! ¡Me llegaba la presión! Tercera y tres, demonios Gerardo Guión bajo 78.90 dice. Touchdown. El comercial no me deja ver el stream. Francuti 911 dice. <risa> es curioso ver que todos los RB titulares están lesionados y la mayoría cobra más de 12 millones y ya no volverán esta temporada. 664, 361, 2580. Dice. Solo se me fue la pantalla a mí o a todos. 664, 361, 2580. Dice. Ya regreso. Bruno Alba. Dice. Fue well, touchdown. No sé, se ¿entró ahí un comercial algo? 6, 60 y 4, sí, todos nuestros 3, 60 corredores lesionados, Franco. Todos. Dice. Bien, Goliners. Qué pasesazo le puse ahí a Trent en la esquina. Por ahí me dijeron que en la esquina. No fue a Kill, pero fue a la esquina. Y ya le estamos dando la vuelta a los Seahawks. <risa> sí, señor. ¿Quién 71. esta? Dice... Si viste a nuestro expateador Sile con los Redskins. Frankuti 911. Dice. Es molesto, pero me imagino es la forma en la que captan los ingresos. Así es que hay que aguantar vara con eso. Correcto, amigos. Si ¿Sí viste a nuestro expateador Sile. No, no lo... ¿Era él? ¿A poco? ¿Y qué tal? Ah, creo que sí, bien, ¿no? ¿O falló? ¿O qué pasó? Gerardo Guión bajo 78-90. Dice. Oye, tú cuando jugabas eras bueno para aguantar el contacto. O eras medio saquetón No ¿Por qué? Bruno Alba Dice ¿Cuál es tu corredor favorito de todos los tiempos De el equipo que sea? Ahí les va Cuando jugaba yo era sí, pues es que mira Si, si, si eres saquetón, pues no puedes practicar ese deporte Si no te gustan los chingadasos No lo puedes practicar Entras un año y te vas, yo jugué como 4, 5, 6, como 8, 9 años. Me gustaban los chingadazos. La neta, sí. Mi corredor Dark favorito de todos los tiempos. Y ocho, noventa. Dice. Otra vez te madrugaron. Otra vez, amigo. Y en la jugada me la mandó Dark la máquina Suga. esa defensa y yo. Dice, ahí voy de voy a mandarla. Buenas noches. Buenas noches, Darksuga. Eh, mi corredor favorito de todos los tiempos, Barry Sanders. Yo soy fan de Barry Sanders de, de así. Eh, desde que lo conocí, lo vi, me enamoré y no he visto un corredor igual a él. Jamás. Se madrugaron otra vez los hijos, Se están poniendo bien perrisquis. He's try and do is expand... Gerardo okay. bajo 78-90 Dice Yo he visto muchos jugadores que le sacan Galeazzi 20-21 Dice, sí, sí Dice Buenas noches 664 365 y 4 -3 ¡Corre, corre! Y -80. Buenas noches Galeazzi Dice, yo quiero jugar y mi sueño es pisar el estadio de los Niners jugando o en las gradas. Pues mira, amigo, yo creo que es el sueño de todos. Yo también quiero jugar. Ya no puedo, ya estoy viejo, pero... Era mi sueño. Pero algún día iré al estadio, eso sí. ¡Ah, bloquea! Bien. Pausa de los dos minutos. Making sure that no one can leak from the backside, they can run a play down. Well, nobody leaked. Big play. And we've hit the two minutes nice in this first half of action. Not the... Ahí vamos dice a hacer... 71. Dice Si la neta aunque este medio embrujado El Ibis está bien chido Igual es un sueño ir a verlos Bruno Alba Yo espero algún dice, día poder hacerlo Andan brillando Born y Sanders en sus equipos Como los extraño Frankfurt 911 dice. ¿Cuánto cuesta un boleto en el Levi's Stadium? Galeazzi 2021 dice. Dependiendo viene el la época juego del juego. En coco. 6, y 4, 2580. Dice. Yo me imagino tú siendo coordinador ofensivo. Estaría bien chido. Sí, me gustaría jugar. El coordinador ofensivo. Dark Suga Dice: Frank 911 depende del partido y lugar. ¡Estamos a nada! Todo por tierra, todo por tierra. Ahí está el Aya Mitchell, qué, qué temporada no está dando el Aya eh, déjenme decirles. So it's 20 21 Touchdown sí, sí. Ya hasta el Garay dijo que los 49 y son contendientes Y sí, lo estaba escuchando ayer 19, al Garay 900, Ese Garay sí. neta chale sí, sí. <risa> Uno de temporada regular, obviamente no a un palco. Entonces pues Dice, cuando el equipo iba mal estaban en el 99 DLS. <tieco> sí, de depende de cómo vaya el equipo del rival, si es prime time, si no es... O sea, en el Ibai digamos un juego X, normal, o sea, a lo mejor te anda saliendo en eso, en unos 150 dólares, no sé, por ahí 300 dólares, dependiendo... So that drive takes him down the field in eight plays. And it was capped off by a touchdown run from Raheem Meister. So not much time to speak of remaining in this first half as the kicks away. And not wanting to risk anything here late in the half. He'll just take it and they'll bring the football out to the 25 Charlie Padilla 71. Dice: Es que el Garay es bien Villamelón, jaja. Pero la neta es muy bueno narrando. Sí, narrando es muy bueno. 20, 21. Narrando sí. Dice: Son muchas lanas más el viaje. Sí, pues es que sí es mucho dinero, amigo. un juego de la NFL y sale Dice, un billete. Es curioso ver cómo todos los analistas decían que ya habíamos perdido la temporada. Yo también lo creí. Hasta que a Shanehan de repente se le ocurrió volver a las bases. ¿Eh? Dice... Yo no sé qué se andan inventando. Solo habla de sus pats. Ayer se aventó un podcast hablando a los Niners en su mayoría. 664, 361, 2580. Dice. Ya quiero ver el podcast del lunes de nuestra victoria. Y así será, amigo, vas a ver. Vamos a ganar, tenemos que ganar. Galia, 2021. Dice. Me dejó un y segundo. 63 yardas, tan locos. Galeazzi y 2021 Dice Casi se la lustra a Garapolo sí, pero lo días vas unas semanas Ahí está ese paso Bruno Alvar Dice Te gusta uh, Cam Newton no. Frank 911 Dice, de verdad esta es la oportunidad para cobrarnos todas las que nos han hecho estos mugrosos hijos. 6, 60, es, 4, la 3, 60, es la oportunidad, es la oportunidad. Dice, intenta un pase como te dije. Ahorita ya en la segunda mitad, amigo. Lo voy a intentar, es más, voy a meter a Lance como me lo pediste. Vamos a meter a Trey Lance ahorita en el medio tiempo. Francuti, Frankuti de verdad es la oportunidad, sí, ya estaría bien chido, porque miren, yo le tengo mucho a los a los hijos. nos eliminaron en una final de la conferencia, que para mí fue un robo en despoblado de los árbitros. Le aventaron, le aventaron palomitas a Navarro Bowman cuando iba con la rodilla rota. Se burlaron de nosotros en aquella acción de gracias. Se comieron el pavo encima del, del símbolo Charlie de los Padilla Niners. 71. Y se han burlado mucho Dice, tiempo, Pete Carroll y Boris de que nosotros. A se va a ver bien este juego con la ausencia de Samuel. ¿Y si es que Jennings tiene con qué, el problema es que no es tan rápido como Samuel, no lo van a poder utilizar como corredor. Tienes razón, Frank Hutty 911, de enterrarlos en su casa. <coughs> es hora, es hora de enterrarlos ya. Que nos paguen todas las que nos deben los Seahawks. Ay, ya. Vamos a meter a. Trey Lance. Galeazzi 2021. <coughs> dice. Ya para que corran al viejito. Ya es hora. Ya de que se vaya esa ese señor que de veras me cae gordo. No nomás porque es bien burlón cuando gana, sino porque cuando pierde siempre es bien chillón. Galeazzi 2021. Dice. De Carol. 664, 361, 2580. Dice. Mi familia hizo pavo y casi se me cae. ¿Sabes? Sí, imagínate. Dice, si se les gana a los Seahawks es prácticamente llevarlos a donde pertenecían. Es correcto. Es más que cierto eso su amigo. From the 41, Lance, same target, same result, it's Kittle. And he'll be taken down, but not before he works it past the 50. On first down, Lance, he's got this one complete to Sheffield. 6.60 y 4 3.60 y 25.80 Dice Viene el pase perfecto Ahí te va el pase que andas pidiendo 1911. amigo Vamos echándolo Dice ese equipo no lo quería Ninguna conferencia Estuvieron deambulando De la americana A la nacional Mucho tiempo Así es Ay, Pero no metieron a Kittle no. ¿Y ahora qué me van a marcar? Ese equipo no lo querían De encima. Ah, al Tu video de contra Montana Y está bien chingón ¿A poco no me charlie. Pero hay un montón de chillones ahí que no quieren ver la realidad. Suga. Corre, touchdown, Trey Lance. Pablo, ¿a quién crees que vayan a alinear en reemplazo a De <ríe> Yo creo que va a estar... Híjole. Yo creo que es Sheffield, pero... Ay, no sé. Jennings ha estado jugando bien, pero yo creo que Sherfield va a ser el elegido. Nos van a estar ahí alternando a, a Jennings y a. Estuvo bien. O sea, el 1 va a ser Ayuk ahora, porque el 1 es Divo. El uno va a ser Ayuk y el 2 va a estar entre Sherfield y, y, y Jennings. los van a estar ahí rotando. Eh, para eso nos sirve Lance. Para cuando no hay, córrele, papá. Frank 911. Dice: Yo creo que a será el 1. Dice Será Yo también creo que va a ser así, pero supongo que a Jennings le van a estar dando chance de dos y lo van a estar metiendo en 2 y en 3. Dice, lo malo es que lo movió la NFL de Prime Time. Sí, sí, eso sí fue como, o sea, no me... Charlie Padilla 71. Dice, acuérdense de nuestro héroe anónimo Kyle Quisechik. Sí, Calyus, es un arma que va a tener que utilizar más Shanahan. Y yo siento que este juego va a buscar mucho a, a, a Kiro, Kiro le ha estado desaparecido. Durante la ausencia de Divo, Kiro tiene que aparecer más. 25, 80. Dice. Amigo, ese cuarto donde estás está bien chido. Es mi estudio, carnales. Es aquí el canal Galeazzi 49. Aquí 21. hago toda la magia. Dice. Y movieron el de Cincinnati. También. Bueno, ese no, no era tan prime time, pero. Galeazzi 2021. 2020 dice. A las 1530. A las 1530, García. sí es. Dice, me gustaría que metieran a Lance en algún drive. Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal que metieran a Lance. A mí no me desagradaría eso. Pero ya una vez que el juego esté más controlado, porque Lance todavía está verde, insisto, todavía le falta mucho para aprenderse el libro de jugadas bien y como debe de ser. No llegó, no llegó, no llegó. Bien, 2021. 20, 20. Sí, se, sí. Dice: Ya lo olvidaron a Lance. No, amigo, es que es que es un proceso. Este es todo un proceso lo de Lance. Por eso es el más joven, necesita aprender un montón. Está, el libro de jugadas de Shanahan Se sabe que te lleva de uno a dos años Procesarlo, aprendértelo Y Galea saberlo ejecutar -20 Garapolo ha mejorado mucho Además, ¿no? o sea, Garapolo creo que está jugando Bien, está siendo preciso Es el segundo más eficiente De la NFL ahorita Entonces No, sé por, qué, no por qué caer en, en ¿Sale, la ¿sale? desesperación ¡Corre, corre, corre! Tablete como este ¿Cómo estás, caballero 30? Eres Héctor Caballero. Déjame decir si eres tú, hermano, el del, el del, el del Game Pass. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Let's go, Miners. Galeazzi 2021. Dice, ya hasta lo quieren conservar. Charlie Padilla 71. Ah, Dice, Julio Rodríguez, vientos. Arriba de 100 Jimmy. Caballero Así se la llevaron. Dice: No soy Julio oh. Rodríguez en YouTube. <ríe> Julio, ¿cómo estás, hermano? Te confundí. Dice: Esta es la oportunidad de lancé de aprender a moverse como lo hace Wilson. Pues mira, yo insisto, todavía no hay un sentido de urgencia para ya meter a. A. A. A. A Trey Lance, o sea. Si el juego está ganado, si ya le fuéramos dando una rastriz así, gacha a los hijos, órale, va. Pero si no, no, no yo no veo para qué todavía, neta. O sea, Lance va a tener su momento. Y espero yo que nos maraville a todos, pero todavía no. Frankuti911 Dice: No sé qué estará la siguiente temporada. Yo creo que sí, dado su precio, no es nada caro por 4 millones. Caballero30. Dice, ¿y dónde está el escote prominente? <risa> no entendí lo del escote prominente. Este Monster estará la siguiente. Por es que 4 millones, sí, pero si ya tienes a Laya Mitchell, yo no veo como para qué tener a Monster. Es que Monster se lesiona mucho, amigo, y eso a eso, mí. Dice. Sí, me causa como ahí... Yo lo digo que tiene que ver con Wilson ¡Ah! que no y aprender, no necesariamente debe estar dentro del campo. Ah, sí, sí, no, tiene que observar a Wilson y no nada más el domingo, lo tiene que observar en video y lo tiene que observar todo toda la vida, porque Wilson. O sea, Wilson es un jugadorazo al que se le tiene que aprender muchísimo. Con todo y todo. <tose> Charly Padilla 71 Dice ¿Eres más fan de los móviles o de bolsa? Um, yo, soy, yo soy muy fan de los Espérame, espérame Es que estoy pensando la jugada Yo soy más fan de los Ah, aquí está De los corebacks de, de, bolsa, los de bolsa Los de bolsa Dice de bolsa. Bien. Sí, de bolsa. Yo soy muy fan de los corebas de bolsa. Mucho. Los movibles son muy espectaculares y lo que me digas, pero no. Dice. Yo soy fan de los QB ganadores. También. 6.64, 3.61, 25.80. ¡Ay, ¡Qué touchdown! Oye, ahí puedes hacer jugadas de truco. Gerardo sí, sí 70 sí, hay algunas okay. dice, oye Pablo sabes he pensado en meterme a un equipo de béisbol para mejorar mi pases y mi velocidad. Mahomes jugó béisbol y tira muy bien los pases. Pues mira en Estados Unidos todos los jugadores que llegan a la NFL Practican básquetbol béisbol, americano Charipa Todas Vigas esas disciplinas 15. les ayudan a desarrollar muchas habilidades No es una mala idea Ahorita me la viento va, me late Una End round Que es la que tenemos ¿Quién se, ¿quién se lastimó? trencher Sass Ya le estoy partiendo su mandarina en gajos a los hijos Que empezaron muy bravitos Caballero 30 Dice Juegas con el jacanota fácil <risa> No amigo, yo no juego con hacks De hecho cuando juego en línea me ponen unas arrastradas Que pa' qué te cuento <ríe> Y es neta <ríe> Gerardo-78-90 Dice: Yo tengo un amigo que juega béisbol y tira muy bien los pases. Es que todo ayuda, el básquetbol te ayuda si eres receptor. Yo jugaba mucho básquetbol también. Yo era receptor, entonces me ayudaba muchísimo, tanto en la habilidad como en las manos. Siempre es bueno practicar múltiples disciplinas para, para poder aprender este. Dice. Tenemos que ganar ahorita, se enfrentaría versus Tampa Bay. Pues mira, no le podemos sacar a ningún equipo. Dice. Chale llamero se acabó el juego y ya vas a terminar directo. No, todavía me voy a echar otro juego, amigo. No te preocupes. Te voy a acabar el juego, que es la interacción. Aquí de Twitch para YouTube, pero acabando me hecho otro partidito. Ahí vayan pensando qué quieren ver ahorita. Acabando este. Gerardo-7890 Dice Jugabas básquetbol pero se te dificultaba por la altura o aún así si la armabas No, era muy Frank bueno 90. Es que luego dicen que soy refarol pero sí era muy Dice, bueno, neta Me retiro compañeros Voy a estar muy intenso este próximo domingo porque anhelo una victoria Saludos Franco, hay que estar todos así Dice No, claro que no amigo quien se ponga Sí, lo que pasa es que yo en el básquet era movedor, o sea, yo era, yo era armador. De repente pues, era gar tirador, pero lo mío era mover Dice, el balón. Los vaqueros se hunden. Pues ojalá, amigo, porque a mí esos vaqueritos ya saben que nomás no... 664-361-2580. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? between those last two plays. Galías y 2021, dice. Tampoco los trago Caballero 3. No, yo no los trago a los, a los vaqueros. Ya se están ligando a tu secretaria. ¿Quién es mi secretaria? <risa> ¿O de la secretaria de quién? dónde 64 6-64-361-25-80 Dice ¿Cómo que vas a jugar otro versus quién? Entonces, Caballero es, es, 30. es que la, la primera escala es que nos por aquí va, carnal La que lee los mensajes Ah. Gerardo dio bajo 78, 90. Dice, no te pasó que cuando entraste veías vatos altos que se veían bien imponentes y los enfrentaban y no servían. Todo el tiempo, amigo, en el básquetbol la estatura no lo es todo. Yo era, siempre fui muy habilidoso entonces y tenía buen tiro entonces eso me ayudaba muchísimo, muchísimo. Digo, si es poste, pues sí tienes que ser una madresota, ¿no? Pero como movedor o como gar tirador, no tanto. Bueno, en este país, ¿no? En Estados Unidos pues, ya estar más cabrón. Sí. Ah, le, le decía hacia a 6.6. Este. Es que aquí siempre hacemos esa dinámica, amigo. Este. Acabando el juego la interacción. Despido en YouTube. Que este se sube el sábado. Pero seguimos un jueguito. A veces dos. Para que este. Para seguir platicando y cotorreando con todos ustedes, Gerardo Bajo Estos van 70, vayan pensando 8, 90. qué partido les gustaría. Y en el americano me pasó eso: un vato que se veía imponente lo enfrente y me lo quité bien fácil. Ah, no sé, dice y no te llegaste a lesionar. Galeazzi 2021, es que si pasa, dice Gerardo, ponlo a votación. <risa> Si me 664, llega así, cinco de veces. 361, Dice, si apenas estoy aquí en el en vivo. Sí, es tu primer en vivo, Yo, sí, ahorita, ahorita vamos a poner a vivo. votación, pero vayan pidiendo Dice, que contra quién o cómo que qué? Siempre. ¿Contra quién quieren que me rife? Este. Gerardo guión bajo 7890. Dice. Y luego los mineros chaparritos salían buenos. 664, sí. 361 2580 Dice. ¡Ah! Puedo decir con cualquier equipo. Galeazzi 2021. ¡No! Uno, ¡Ah! contra City. Dice, uno contra Kansas City. Uno contra Kansas City. Contra los Pats. Los Pats. Va. Ahorita vamos viendo este. Witherspoon ¡Cumplie! <risas> ¿Pueden creer eso? Le estoy dando vida a los Seahawks. Qué raro, ¿eh? Kansas y los Pats. Ahí están ya dos opciones. Ahorita las ponemos a votación. 78 90 Dice. Juega contra Kansas. Ahí están ya dos que dicen Kansas. Ahorita lo ponemos a votación. Claro que sí. Galeazzi 20-21. Dice. Así ¡Ay! La tenía Washington. Así le pasó a Washington Igualito amigo, entonces por eso me tengo que poner A las pilas Galeazzi 20-21 Dice Casi le sacan el partido Casi, Ya 4, está bien recuperado la patada corta 25-80 Dice yo quisiera que jugaras contra los bucaneros o contra los Miami Dolphins. Hasta ya hay tres, ya hay tres, ya hay tres, ya hay cuatro opciones: Kansas, Patriotas, Bucaneros Caballero o Defines. Dice: ¿Con quién preferirías una cena baile con Bosa o con Devo? <risa> ¿Qué pasó, Gerda? No, pues Charlize con ninguno, nada no más conocerlos y ya. Es el que me enamoro. <risa> está bien cerrada la conferencia. También los Redskins ya desplazaron a los vikingos. ¡No! ¡No! Los Redskins ya respaldaron a los vikingos. <tose> Vean cómo ya se puso el juego todo por andar endejeando. <tose> y es que no me esperaba la patada corta y no sé qué quise hacer. y ya... Ya vamos a matar el juego. Ay, ahora se sí va a el juego. Estoy manchado. Dice, a Pablo le gustaría cena romántica con Diforis. Ja, agua de Forest Wagner. Con locura y compasión. <risa> Gerardo guión bajo 78 90 dice. Esa defensiva está jugando horrible. Ojalá no juguemos así en la vida real. Ay, ojalá que no amigo, porque si sí la estoy calabaciendo, bien feo. Bien, bien, bien. Charlie Padilla 71 dice jajaja ja, ja, con drama como siempre. O sea, ve. 664 361 2580. Dice, por andar cotorreando casi nos empatan. por andar cotorreando con ustedes, la neta es que ni pongo atención Caballero ni me... ni <risa> dice. ¿Te imaginas bailar entre los brazotes de DiForis? Gerardo no, me... bajo 70 y 890. Me hace dice. pedazos. La cena romántica con Garopolo porque está muy guapo, cajas, odio, no se crean, no con Juego Con el único que querría yo una cena romántica sería con Joe Montana o con Jerry Rice. Ahí sí, para que vean. ¿Este Jones también? Corre, corre, corre. 20, 20. Bien, bien, dice en control de balón y juego terrestre. Sí, amigo, pues es que ya es así. Ahorita ya no hay más. O les corro o chafié. Entonces no y 10 más y ya. Tengo que identificar al Mike. Ese Mike está bien. Sobre ver, Ahí está. Ahí está. Ahí <risa> Dice... Amigo, me alégrate el día ando enfermo. Charipa Yo también ando enfermo, amigo. Yo también ando, ando agripado, ¿eh? Dice. Ya formación Victoria Alf. Galeasi 2021. Dice. No afloques. Bien, ahí está. Los pues tengo que hacer pomada. ¿Cómo quedamos por tres puntos? Ya los iba planchando por los 17. ¿Y quién sabe qué pasó? Caballero 30. dice. Cusia flojee. <risa> Galiasi veinte dice. Ja, ja, ja. <risa> no me estén albureando, eh. A los caché. <risa> Les estoy diciendo que ese es el Mike y no van y lo bloquean. Galeazzi 2021. Dice: En el juego, amigo. ¡Ah! ¡Ay, no llegué! Bueno, pero, pero ya no tienen tiempo fuera. Galeazzi 2021 dice La chispa adecuada <ríe> Ahorita me la aviento 2021 dice Como los héroes del silencio Caballero Ahí va. 30 Ahí va. Ahí va. Dice Si cantanos a capela Dark Suga Dice, ¿crees que vayan muchos aficionados de los Niners al estadio como contra Jacksonville? Ganas no creo que les falten, pero la neta es que ahí en Seattle se ponen bien mamocas con los boletos. Es que ahorita, pa como están, bueno, yo creo que sí, los Seahawks sí lo van a llenar. Porque para ellos el Super Bowl es contra los Niners siempre. Creo que lo que les da sentido a su existencia es ganarle a San Francisco. Dudo que haya mucha afición a Niners Iba a ver, pero no creo que muchos Ahí está el resultado señores Vamos a ganar Cerrado Dice ¿Tú qué opinas sobre cómo jugaba Capernick? Y también ¿Qué opinas de su movimiento para acabar con el racismo? Ahorita contesto esta pregunta Despido la transmisión en YouTube señores Apoyar a los Niners el día de mañana con todo Contra los Seahawks bailar nuestra cuarta victoria y meternos más de lleno a playoffs. Te pido en YouTube, sigo aquí en Twitch. Go Niners.